que para que una historia realmente impacte realmente la persona se meta dentro de ella necesita tener emoción debe ser emocionante serie de gatillos mentales hoy vamos con el primero y para mí sin duda uno de los más más importantes y es el gatillo mental de la historia recuerda que voy a crear una serie con todos los gatillos mentales ya sabes que estos gatillos mentales pues te pueden servir para vender más para persuadir mucho mejor a tu pareja en caso de que tengas para encontrar una en caso de que no tengas para todo estos gatillos mentales sin duda han supuesto un cambio literal en mi vida Hoy vamos con el primero que es la historia Para mí, como te decía, este es el gatillo más, más importante Y antes de, de explicarte por qué es importante y cómo tú puedes utilizarlo Quiero decirte que aquí debajo tendrás una lista, una plantilla con todos los gatillos mentales Es totalmente gratis, simplemente haces clic, te la descargas, recibo tu email Y una vez que yo tenga tu email y tú tienes la plantilla con todos los gatillos mentales, estamos en paz ¿De acuerdo? Es buen trato, ¿no? ¿Por qué es tan importante el gatillo mental de la historia? Porque una frase, una afirmación, cualquier cosa se puede negar. Si yo te digo, hey, facturamos 100.000 euros en un lanzamiento. Bueno, vale, ahora bien, si yo te meto en la historia, si yo te cuento cómo estábamos con, con todo el estrés, yo estaba gestionando el equipo, las campañas no, nos... No, no iban como esperábamos el, el, el coste por adquisición de cliente Estaba siendo muy elevado Si yo te cuento todo eso Tú te metes en el personaje Y dices, joder, tan mal lo estaban pasando Que hasta el último día no sabían lo que iba a pasar Y de repente en el último segundo Hicieron ahí un retargeting omnipresente Y consiguieron levantar Tú te metes en la historia Y no lo puedes negar Ahora te enseñaré cuáles son los dos factores Que te llevan a este punto Al, al punto de, de no poder negado. Pero, oye Dani, ¿debo, debo contar mi historia? Yo, yo no tengo una historia y es que todos tenemos una historia Y cada historia es diferente Y es lo bonito de todo esto Pero tú puedes contar tu historia, la historia de tus clientes, la historia de tu producto La historia de, de alguien incluso que no conozcas Da igual, lo importante es que cuentes la historia y vamos con el primer paso Y el, el para mí más importante Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho Es qué factor debe seguir esta historia Porque esta historia no puede ser una historia cualquiera Sino que debe tener estos dos factores imprescindibles Y el primero es la identificación No sé cuántos he puesto Identificar ¿Qué quieres decir con esto? Que cuando yo esté contando mi historia, tú te estés identificando. Que cuando tú cuentes tu historia, estés contando la historia de la otra persona. Te lo voy a repetir. Cuando tú estés contando tu historia, tienes que estar contando la historia de la otra persona. Yo, por ejemplo, cuando empezaba con mis llamadas de ventas, recopilaba muchísima información. Hacía mucha escucha activa. Entonces yo iba conociendo un poco a la persona, ¿no? Pues un poco cuál era el punto donde se encontraba, cuál era el punto donde quería ir. Y cuando me tocaba hacer el pitch de venta, cuando me tocaba dar la oportunidad de que accediese a mi producto, a mi servicio, ¿qué es lo que hacía yo? Con toda la información que me había dado, construía mi historia. Porque siempre hay elementos en común. Porque sé que si estás viendo este vídeo es porque... Te interesa persuadir, ya sea para tener más ventas, para tu negocio, para captar la atención de alguien, para ganar la confianza de alguien. Te interesa eso. Entonces yo ya tengo datos de ti para construir una historia en la que tú te veas identificado o identificada. Es muy potente el poder de esta historia. Y ya te enseñaré cómo lograr esta identificación, porque si no sigues este segundo paso, de nada sirve esta historia. Y es que para que una historia realmente impacte, realmente la persona se meta dentro de ella, necesita tener emoción. Debe ser emocionante. Una historia, para que realmente cuaje, para que realmente haga a la otra persona meterse, necesita ser emocionante. Joder, yo cuando hablo de que... Literalmente, yo tenía miedo a emprender Porque mis padres eran emprendedores, porque ellos estaban emprendiendo Y yo veía lo, lo mal que lo pasaba, que yo no podía ver a mis padres Joder, que un día, mi madre me pidió que si por favor podíamos ir a, poder ir a casa de la abuela Llamar al telefonillo y recoger una bolsa y traerla a casa Y cuando voy ese día a su casa, llamo al telefonillo y mi abuela, pues, pues, pues triste, me abre la puerta y me da la bolsa y yo la cojo y, y digo, joder, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué? Es decir, ¿por qué mi madre me ha ido me ha enviado a recoger esta bolsa? ¿Por qué tengo que llevarla a casa? ¿Qué, qué tipo de drogas estamos traficando, mamá? Y cuando estoy en el ascensor, de camino a casa y, y veo la bolsa, dos paquetes de galletas y un brick de leche. Cuando yo veo eso, joder, es inevitable que no, que, que no me haga sentir una emoción. Porque los recuerdo, se me pone hasta el vello de punta, los recuerdo perfectamente como era. Y eso la gente lo sabe. Y se transmite. Pero es súper importante eso. Que se sientan identificados y que sea emocionante. Yo siempre utilizo muchísimo la historia para romper objeciones. Por lo mismo, porque nunca, nunca, nunca te van a poder rechazar una historia. Nunca, porque es así. Y ha sido así. Y cuantos más detalles le pongas a la historia, más creíble va a ser. Más creíble va a ser cuantos más detalles le pongas a la historia. Joder, pues te acabo de contar una. Te he dicho lo que había incluso en la bolsa que llevaba aquel día. Y han pasado de esto ya años. Cuantos más detalles le pongas a la historia, más creíble va a ser. Recuerda que tienes aquí todos los gatillos mentales que te podrás descargar. También te invito a que te suscribas para no perderte... La, to, todos las gatillos mentales que vienen Porque son súper, súper potentes Y dentro de esta historia Hay algo que para mí es imprescindible Y es que hay un concepto que se llama La historia del héroe Te lo voy a apuntar aquí para que no se olvide Historia Del... Este es un concepto que incluso ya grandes eh, personas que se dedican a, a dirigir películas lo utilizan muchísimo. Y la historia del héroe lo que te hace es que cuando tú cuentes la historia, automáticamente te posicionas como una figura de autoridad para esa persona. Por eso, siempre que se empieza un taller, siempre que se empieza un proceso donde vaya a haber eh, una venta o incluso... En una presentación se empieza con esa historia Te voy a explicar por qué Y es que con esa historia Lo que tú pretendes es Imagínate si esto es un lifetime, ¿no? Lo que tú pretendes es Yo empecé aquí ¿Vale? Yo empecé aquí donde tú estás Yo empecé en este punto Sin tener nada Trabajando en un Burger King Sin apenas estudios Y cuando comencé a emprender Joder, al principio iba muy motivado Me gustaba muchísimo emprender ser tu propio jefe, ganar tu propio dinero Pero No sabía cómo hacerlo Empezaba a crear contenido, las cosas iban mal Incluso incluso un día Joder, invertí dinero Y lo perdí Estás aquí el camino del héroe Empatizan contigo, joder, este tío está como yo Y además mi entorno no me apoyaba Y además eh, No sabía cómo generar dinero Y además eh, tenía deudas que pagar Y además mi entorno no me apoyaba Y Estás aquí abajo. La gente está empatizando contigo. ¿Y por qué se llama el camino del héroe? Porque al final... El héroe siempre sale a flote. Y cuando la gente te sigue desde el principio de, de, su, de tu camino, donde, joder, no tener nada, no tener conocimientos, no tener el apoyo de tu... Es decir, partir de cero. E intentar lo que ellos están intentando ahora. Joder, pues he intentado hacer publicidad, he intentado... Ver formas de cómo generar ingresos He intentado hacer un, un taller en vivo Pero no, no me ha funcionado Empatizan contigo Pero cuando les hablas ¿De dónde estás ahora? Les hablas, aquí mayoritariamente Serán sus sueños Lo que les viene a la cabeza es Joder Si este tío que partía desde el mismo Punto que yo ha podido Yo también puedo Y esta va a ser una de las mayores objeciones Que te encuentras Yo no puedo yo no soy capaz, pero cuando le pones la historia del héroe, cuando les demuestras que tú, estando en la misma situación que ellos has podido hacerlo automáticamente se rompe esta bueno, por eso digo que la historia conecta muchísimo con tu audiencia y te hace automáticamente elevarte como una figura de autoridad durante los próximos vídeos voy a estar subiendo gatillos mentales porque para mí es imprescindible a la hora de realizar cualquier tarea de persuasión ya sea para vender más, ya sea para tratar de convencer a alguien de algo, ya sea para redactar un post en tu red social son imprescindibles así que suscríbete si no quieres perderte ninguno de estos gatillos mentales porque te voy a revelar absolutamente todos y además te invito a que vayas aquí abajo y descargues el arsenal de gatillos mentales es totalmente gratis, tú pones tu email yo tengo tu email, tú te llevas esa plantilla y estamos en paz nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!